Los saluches. Don Sergio Tolosa, con más de 60 años, recuerda cuando era niño que tuvo un encuentro con dos pequeños seres sobre un pozo. Platica cómo al estar jugando en el fondo del patio, sobre lo que era un antiguo pozo, vio dos sobrenaturales aluches de aproximadamente 70 centímetros. Uno de ellos tenía una cabeza más grande y redonda que el otro. Pudo apreciar cómo su sonrisa fácilmente le abarcaba de oreja a oreja, mostrando sus torcidos dientes, mientras que sus orejas alargadas le recordaban a las de un perro o alguna criatura del bosque. Pero se acuerda muy bien que no eran humanas. Don Sergio hasta esta fecha se sigue preguntando la imagen que a continuación observó. El ser más pequeño con su delgada mano le daba pequeños golpecitos en la cabeza a la luz más grande, algo que hasta hoy no tendría ningún sentido. Don Sergio ya había escuchado historias de sus abuelos que comentaban que en el pozo de la casa vivían dos aluches. Pero hasta ese día no sabía con exactitud qué eran esas criaturas. Son muchos los relatos sobre las criaturas llamadas aluches o alush en el sur de México. Y aunque los testimonios de las personas que hablan sobre ellos nos parezcan completamente imposibles, es algo en lo que muchas personas aún creen. Hoy vamos a investigar mucho más sobre esta criatura. Los Alush solo los podemos encontrar en un solo lugar, en todo el mundo, y esta es la península de Yucatán. Y aunque la mayoría de las personas que viven ahí saben de la existencia de los Alush, son pocos los que tienen un concepto exacto de lo que son o no son, de lo que pueden y no hacer. Incluso se confundirían al tratar de describirlos. Pero algo es seguro, y es que los Alush son un tipo de enano de misteriosa existencia. Para acercarnos un poco a lo que pudieran ser, tenemos que pensarlos en el folclore de los duendes mitológicos, de los que se hablan en diversas culturas del mundo. Se tratan de inverosímiles humanoides de pequeño cuerpo, similares a niños desnudos. Alush significa en maya, dueño de casa. Esto por el carácter entrometido de los duendes al prácticamente apoderarse de los hogares y encantarlos. Por lo tanto, un alush es un duende de origen maya. Pero estos no son un tipo de humano ni animal oculto y desconocido. Más bien obedecen a algo sobrenatural, ya que los mayas los crearon con el fin de cuidar las milpas, las cosechas, los montes, las casas y en ocasiones hasta las personas. Un alush es creado por un sacerdote maya. Con sus manos los moldea directamente de una mezcla de barro, sangre, y yerbateria y otros elementos de la naturaleza que le dan forma y vida son despertados a través de rituales que se hacen a la luz de la luna envolviéndolos de oraciones y palabras de poder por lo que una luz es un ser creado a partir de la energía y poderes de la naturaleza es claro que estas criaturas causen miedo ya que el humano le teme a lo desconocido y a pesar de que son creados para protección estos son traviesos y actúan inesperadamente muchos dicen haber visto a los alushes y los describen de alrededor de 40 centímetros y con rostros arrugados como si fueran ancianos algunos pueden parecer más humanos que otros ya que esto depende del escultor por lo que algunos alush son toscos o grotescos ahora mismo en algún lugar de la península de yucatán hay alushes que se mueven entre las sombras de los árboles o las cosechas, cumpliendo con su fin, o algunos otros que estén por molestar a alguna persona o hacerle pasar un mal rato. En el siglo pasado era muy común que la gente los viera con normalidad cuando se topaban con ellos, ya que la mayoría de las personas cuando adquirían una propiedad o un terreno para cosechar, mandaban llamar a un sacerdote maya para realizar los rituales respectivos de protección y el encargo de la creación de la luz. Existen muchos enigmas sobre la cultura maya y se sabe de ellos increíbles proezas. Los alushes eran parte de ellos y hasta el día de hoy siguen siendo los protectores de toda esa región. Pero yo me pregunto, ¿acaso serán verdaderos? Los alush se convirtieron en un tema paranormal cuando los antiguos mayas desaparecieron y comenzó la modernidad y con ella la muerte de diversas tradiciones y costumbres. Pero al parecer... Los alush por ser criaturas sobrenaturales, tienen el poder de aparecer y desaparecer o de ocultarse a voluntad dentro de troncos de árboles, pozos, cuevas, piedras, la maleza o la misma tierra. Esto se ha mantenido a través del tiempo existiendo en los lugares que en algún momento les fueron entregados a su cuidado. Es por eso que ahora los reportes de avistamientos de duendes en casas, terrenos o fraccionamientos modernos se siguen relatando, y es que aunque el paisaje haya cambiado, la tierra sigue, y con ella, sus salushes. Algunos salush en su forma de piedra o arcilla pueden ser vistos por cualquier persona. Por ejemplo, el que se encuentra en el cenote Samulá, ubicado en Valladolid, al cual encomendaron cuidar el cenote desde hace cientos de años por los dioses mayas. La leyenda cuenta que por las noches bajaba de la altura en donde se encuentra y rondaba el sitio cumpliendo su misión. La cual terminó el 21 de diciembre del año 2012 con el nuevo catún, la misma fecha que muchos consideraban sería el fin del mundo. Desde entonces quedó petrificado por siempre dentro de la caverna. Otro alush muy conocido es el de bocoba ubicado a 45 kilómetros de Mérida. Por insólito que parezca, este alush vivía en la plaza principal del pueblo. Varios pobladores, no solo afirmaron haberlo visto, sino que incluso también lo fotografiaron. La gente cuenta que antes de que se fundara bucová la parte que hoy ocupa la plaza principal, el palacio y los alrededores, era parte de un centro ceremonial maya. Y cuando se fue construyendo la urbanización, varios alushes que ahí habitaban se fueron yendo monte adentro. Sin embargo, hubo un alush que se quedó bajo tierra, en un pequeño pasadizo subterráneo. Con el paso de los años, bokova creció, y justo sobre la Casa de la Luz se construyó lo que ahora es el Parque Infantil, dentro de la Plaza del Pueblo. ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Moreno, me encuentro en el interior del Museo Paranormal de Yucatán y hoy les voy a hablar de los aluches, los duendes del Mayab, los cuales son originarios de la península, es decir, de los estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los aluches son los guardianes de los terrenos de la milpa, del monte, son los que cuidan de que no se roben las cosechas, de que no entren animales salvajes, etc. Hasta principios del siglo pasado era muy común en toda la península de Yucatán que la gente en sus casas mandara a llamar a Xmens o sacerdotes mayas para que les crearan sus aluches o protectores de sus casas. Los sacerdotes mayas hacían con barro, con arcilla, unos muñecos de un tamaño aproximadamente de unos 30 o 40 centímetros, les daban vida a través de unas ofrendas, a través de maíz, a través de sangre, los ponían a la luz de la luna y luego al darles vida obviamente estos se ponían físicamente en los terrenos y si entraba algún intruso, algún ladrón, alguien que tuviera mala vibra, ellos espantaban a esas personas Aquí en el museo, por ejemplo, tengo a en mi lado derecho a un duende muy conocido que se llama Moroco. Él es una luz Fue creado por un artista plástico yucateco, pero está ritualizado como guardián de las cosechas, de las milpas, del lugar en donde se encontraba. Me lo donaron hace aproximadamente tres años y si pueden ver, pues tiene muchas características que lo hacen. Pues prácticamente una obra de arte, ya que es muy, muy bonito físicamente. Así se supone que se representan los aluches también tenemos a otros que son un poco más toscos que no son eh, físicamente muy agraciados por ejemplo este que tenemos acá si se dan cuenta eh, es muy rústico fue hecho de, de barro de arcilla eh, tiene una medalla de san benito tiene una especie de, de ropa de manta el, el rostro si se dan cuenta pues son dos bolitas y lo que viene siendo que simulan los ojos y la nariz y a pesar de ser muy tosco este es un luz real este fue encontrado en el municipio de Muna fue hecho por un sacerdote maya de Tikul y a final de cuentas la conclusión que podemos llegar es que independientemente si es muy bonito físicamente o es poco agraciado lo importante es que esté ritualizado y que esté trabajado a continuación les estoy mostrando dos pequeños aluches dos pequeños alushes que eh, fueron creados también por un artista plástico acá de Yucatán. Estos aluches, por ejemplo, eh, se venden como souvenir y pues a diferencia de, de, otras, de otros aluches reales, estos solamente son de adorno. Sin embargo, también se da el servicio de ritualizarlos a través de sacerdotes mayas y ellos son los encargados de eh, hacerles un ritual de nueve días para posteriormente entregarlo a la persona que lo va a tener y se recomienda por ejemplo tenerlo en el patio de la casa o en un lugar en el piso para que estos cumplan su función, como pueden ver físicamente pueden ser muy diferentes los aluches pueden ser muy estéticos, muy bonitos, pueden ser más toscos, pero aquí a final de cuentas lo importante es que estén ritualizados y que cumplan con su función con su función perdón de eh, proteger y cuidar la milpa, la cosecha o la casa, pues bien, estos son los aluches los llamados duendes del Mayap, que cuidan y protegen a toda la península de Yucatán México, los aluches son criaturas propias del folclore paranormal de México, espero les haya gustado mucho este video, ya que les voy a seguir trayendo leyendas de diferentes partes del mundo principalmente de los países de Latinoamérica así que esperenlas aquí en mi canal Oxlack Investigador, muchas gracias por darle like al video, por compartirlo y por suscribirse y además síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok porque subo también contenido todos los días. Mi nombre es Oxlade Castro y los espero en el siguiente video.